La vida es un sueño, el despertar es lo que nos mata. Virginia Woolf Saludos, sean bienvenidos a este espacio de Encuentros con la Literatura. Esta es la semana número 25 del libro 365 días para ser más culto. En esta oportunidad queremos compartir el tema de literatura, así que hablaremos sobre Virginia Woolf. La novelista y crítica británica Virginia Woolf, 1882 a 1941, fue una de las escritoras de mayor influencia del movimiento modernista. Junto a Joyce, Faulkner y otros, revolucionó la novela merced a la introducción de técnicas narrativas y preocupaciones temáticas radicalmente nuevas. La implicación de Woolf en la alta sociedad intelectual inglesa la convirtió, además, en una de las principales figuras culturales de su país. Wolf provenía de una acomodada familia londinense. Se formó a sí misma leyendo en la biblioteca de su padre, un autor y editor cultivado de Cambridge. Tras la muerte de su madre en 1895, comenzó a sufrir depresiones y ataques de nervios que la acompañarían durante el resto de su vida. No obstante, su creación literaria fue prolífica. En 1912 se casó con Leonard Woolf. Y junto a él en 1917 fundó una pequeña editorial desde la que produjo y distribuyó tanto sus obras como las de otros autores juntos los wolf desempeñaron un papel activo en la escena intelectual de londres liberado durante décadas se reunieron los jueves por la tarde en la casa de la hermana de virginia vanessa en el barrio de bloomsbury situado en el centro de londres entre los invitados a menudo se encontraban e. m forster y don't John Maynard Keynes, T.S. Eliot, Albus Huxley y otros. Este grupo de Bloomsbury, como terminaron llamándose, hablaba sobre filosofía, religión, política, estética, sexualidad y literatura. Al igual que otros muchos autores de la época, Wolf y el grupo de Bloomsbury estaban horrorizados ante la brutalidad de la Primera Guerra Mundial. Llegaron al convencimiento de que los principios de la literatura realista del siglo XIX no eran los más apropiados para describir el mundo que tenían que afrontar tras la guerra. Así, decidieron desarrollar un nuevo marco de referencia para interpretar estos cambios del mundo. La propia Woolf lideró el movimiento con la señora Dalloway 1925, experimentando con la narración y utilizando el monólogo interior para reflejar los pensamientos del personaje. La simpleza argumental de la novela, en la que se narra cómo una mujer hace los preparativos para una fiesta, es mucho menos importante que el trabajo interior sobre la psiquis de los personajes. Aunque la narración se adentra y sale de las mentes de los distintos personajes, en escasas ocasiones estos llegan a conectar de forma significativa o ven reflejados sus pensamientos en la misma página. A Wolf también le fascinaba la percepción que tenía la gente del fluir del tiempo, desde el presente hizo hacia las décadas ya pasadas. En la extensa primera parte de su novela, Alfaro 1927, se centra en todos los pormenores de un único día. En la segunda parte, mucho más breve, se describe el paso de muchos años en unas cuantas páginas. wolf dio un paso de gigante tanto en la exploración del tiempo como en el del monólogo interior en Las Olas, 1931. Un trabajo experimental que sigue las voces de seis amigos desde la juventud hasta la vejez. Otros datos de interés. Al final de sus días, Wolf se sentía incapaz de soportar la carga de su enfermedad mental. En marzo de 1941, tras dejar una nota a su marido, se ahogó en el río Oz, situado cerca de su casa en Sunsets. Si les ha gustado este video, denle pulgar arriba y suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Recuerden que también van a poder encontrarnos en cualquiera de sus redes sociales como arroba Bogotá. Nos vemos la próxima semana.